Vamos a comenzar la práctica de atención plena a la respiración. Busca una postura cómoda y estable que te permita estar de manera relajada y a la vez alerta. Puede ser una silla o un cojín. Alarga la columna vertebral como si tirase de tu coronilla una cuerda hacia el techo, con suavidad, sin encajar la columna ni hacerte daño. Deja que se estabilice erguida, pero cómoda. Los hombros hemos de colocarlos hacia abajo y ligeramente hacia atrás, de manera que quede un espacio amplio en el pecho para que pueda fluir libremente la respiración. El mentón lo movemos ligeramente hacia atrás de manera que se estire la nuca.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 Los ojos podemos mantenerlos cerrados para evitar distraernos, pero si prefieres hacerlo con ellos abiertos, puedes posar la mirada suavemente sobre un punto a un metro de ti, pero sin hacer esfuerzo por mirar a ese punto fijamente. En cualquier caso, es importante que estén bien relajados y sin moverse. La boca se puede mantener cerrada, con la lengua apoyada en el paladar. Una vez que hayamos encontrado la postura, es importante que nos mantengamos en ella lo más quietos posible, ya que eso traerá quietud a tu mente. Para comenzar a prepararnos para la práctica, si crees que te puede beneficiar, puedes hacer tres respiraciones profundas. Inhalando por la nariz y exhalando por la boca. Poco a poco iremos soltando las posibles tensiones que sintamos. Una vez que nos vamos alejando del mundo del hacer, nos permitimos entrar en un estado de atención. Progresivamente vamos tomando conciencia del cuerpo soltando las tensiones que podamos tener. A medida que aspiramos, iremos relajando los pies, las piernas... la cadera, el vientre, el pecho, la espalda, los hombros, el cuello.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 Siente cómo tus pulmones se expanden y se contraen. Nota cómo el aire entra en tu cuerpo y cómo sale. Observa cómo se relaja tu cuerpo mientras tu mente se mantiene en calma y atenta a la respiración. Cuando observamos, hemos de hacerlo de manera no conceptual. Sin decirnoslo, simplemente lo notamos, centrados en la experiencia y no en las palabras. Cada vez que notes que tu mente está distraída imaginando cosas, Preocupada, haciendo planes de futuro, recordando sucesos del pasado, juzgando o creando imágenes, simplemente date cuenta de ello y vuelve a centrar la atención en tu respiración con amabilidad. Es normal que la mente divague, que se disperse, pero en el momento que te des cuenta de ello, acéptalo con naturalidad y vuelve a llevar tu foco de atención a la respiración. En esto consiste esta práctica centrada en la atención plena a la respiración, en tomar conciencia del ir y venir de nuestra atención. Observa cómo estas imágenes, emociones, sensaciones aparecen y desaparecen, pudiendo devolver la atención a la respiración suavemente. De esta forma nos mostramos abiertos a percibir cualquier cosa que surja en la mente con una actitud abierta, sin juzgar ni criticarnos, simplemente tomando conciencia del contenido de la mente y devolviendo nuestra atención a la respiración. Así si continuamos una y otra vez, tantas veces como haga falta, tantas veces como notemos la distracción. Observa con apertura, abriéndote a la experiencia, sin ánimo de lograr nada, simplemente observando con curiosidad, con aceptación, sin juicios. Vuelve a la respiración cada vez que te alejes de ella con naturalidad. Genera contenidos. Esta es su función. Por eso no tenemos que luchar con ellos, sino darnos cuenta de cuándo surgen distrayendo nuestra atención. Y dejamos que esta vuelva a la respiración. Nota así las sensaciones del aire entrando y saliendo de tu cuerpo. Mantente ahí por unos minutos. Para finalizar la práctica, os agradecemos el tiempo que hemos dedicado para realizarla y poder notar sus beneficios. Suavemente vamos moviendo el cuerpo y abriendo los ojos. A partir de ahora puedes recordar que puedes tomarte un tiempo para respirar de manera consciente a lo largo del día, aunque te encuentres inmerso en otras actividades, pero así te sentirás vivo y devolverás a tu cuerpo y tu mente la frescura y la claridad que necesitan.